La situación del casco histórico de Tarazona, como podéis ver, es absolutamente desastrosa. Que tenemos en cuenta que el 95% del casco histórico de Tarazona es eh, arquitectura vernácula, arquitectura civil. No nos sirve de nada rehabilitar ese 5%, que, son, que es el tipo de arquitectura eclesiástica, mientras el 95% se, se está cayendo. El casco histórico de Tarazona ocupa una superficie respecto a la ciudad del 50% y eh, prácticamente está deshabitado el, el, otro, el 50%. Si no se hace ahora, eh, al final Tarazona y los cascos históricos de otras ciudades como Fraga, como Calatayud, eh, desaparecerán.